Good morning, buongiorno, buen día, bonjour. Good morning. He venido a, a trabajar para ustedes y como verán que está un poco crespo, me, me mató por el viento. Tengo. Quería hacer varias cosas hoy, me traje todo cargado como siempre. Dicen que hay varias equivocaciones que cometen los novicios. Eh, en esto las equivocaciones las cometemos todos, los que hace 10 años como yo. Eh, que estamos con canales de YouTube, los que hacemos vuelos con diferentes aparatos eh, en más de una década, casi dos ya, dos y pico eh, las equivocaciones no son eh, eh, equivocaciones que cometen los principiantes, no, las equivocaciones son de todo eh, una de las equivocaciones es las baterías, siempre tener cargadas las baterías, siempre con el tema de las marcas blancas, siempre calibrar los drones. Cada vez que lo encendemos, dicen, uuuh, qué pesado. Son dos segundos calibrar los drones. Siempre calibrarlos. Con los drones caros, tener cuidado con el viento. Por ejemplo, el Mini, que lo tengo acá, ¿vale? El Mini 2. Mira, me traje trípode, me traje cámaras, todo, y no puedo, acá no puedo volar. El Mini 2, por ejemplo, cuando detecta viento y es un viento fuerte que pone en peligro el aparato lo que hace es crear como una jaula virtual y se queda ahí, ¿no? flotando estáticamente en ese lugar Entonces aquí hay... al ser una montaña vienen de diferentes puntos, columnas de viento entonces un día como hoy, aunque me diga nada, no se mueve nada. Este mínimo viento a este dron. Aquí he volado con marcas blancas, he volado con todos los minis, he volado con Spark, con Phantom. Acá tengo un Spark, por ejemplo. ¿Eh? El Spark aguanta mucho más el viento, pero igualmente es mucho viento. No sé si ahora se nota. ¿eh? Viene como de golpe así. Entonces tengo que esperar un momento que, que o calme un poquito o cuando está saliendo el sol son las 10 de la mañana o 9 y media. Empieza a girar el viento y a ver dónde va a girar Si se detiene cuando compensa temperaturas el suelo con el agua O va a haber una diferencia que va a hacer que haya más viento Eso lo veré en, un, en una hora o así me puedo llegar a dar cuenta de cómo va a estar el viento Equivocaciones que cometemos con los drones Bueno, ya que no puedo volar voy a hablar un poco de las equivocaciones que cometemos con los drones Las baterías siempre tienen que estar cargadas, lo vuelvo a decir ¿Vale? Porque decimos, ay, tiene 60 de batería eh, Yo muchas veces hago eso Tiene 60, 70, vuelo igual Pero en el último video que pueden ver de noche y día en mi canal eh, Me faltó, me faltó batería Volvió muy justo el dron Lo mandé a 2 kilómetros, el Mini 2 Y volvió muy justo Entonces siempre es mejor tener las baterías al 100% Siempre tener las actualizaciones, lo pueden ver en casa antes de salir, son dos minutos Encender el dron, el mando, la aplicación y ver que esté todo actualizado Que no llegues al punto de vuelo y comience a actualizar y hacerte perder batería y tiempo vale. Tener cuidado en las zonas donde están volando Tener cuidado con los obstáculos, son los fallos que siempre cometen todos Ver el tema de cámaras, no estar de los nervios, ver cómo están grabando Siempre asegurarse de que están grabando lo que quieren grabar A veces se creen que le han dado al rec y no están grabando nada y se pierden tomas en un día Que a veces los días y las tomas suelen ser únicas, vale, vos podés ir 20 veces a un lugar Pero por ejemplo hoy, no sé si se nota en la cámara que está despejado de calima y de bruma Vale, está súper limpio, y es un día para fotografía más que para drones y está súper limpio el aire, entonces claro, no siempre está así. Pasan muchos meses del año que no está, sobre todo en verano, imposible ver un día así. Se ve hasta la isla de Tabarca allá enfrente, no sé si lo alcanzan a ver. Vale. El punto de retorno, tenerlo siempre claro Si se van a mover, darle punto de, de, del return to home al mando Si se mueven, que el dron vuelva al mando Tener todas esas cositas Y en el SPAR, por ejemplo, que yo lo modifiqué, Pueden ver mis videos con el Assistant 2 eh, Gracias al apoyo de, de Caos SPAR de Colombia Tenemos los SPAR modificados, ¿vale? Todos hackeados en FSC, etcétera este es un dron que no te avisa cuando se está quedando con poca batería No te avisa a los 30 y baja a los 10 Este dron se queda de batería donde está, depende de ti lo que hagas Lo tenía el diseñador de mi canal Y se le terminó la batería en el aire y cayó se le hizo una, una grieta que voy a poner la foto y voy a ver cómo están los motores Pero con este viento, con un dron que no sé cómo vuela, no lo he probado Si lo despego aquí y falla el motor izquierdo, hacia así Y se me va a tomar por culo y me quedo sin Spark Y aunque no lo crean, el Spark se sigue viendo a 500 euros, 480 euros Sigue teniendo un valor increíble porque es un dron con mucha tecnología Es lo mejor a día de hoy que ha fabricado DJI ¿No? En un equivalente a tiempo... Y en el momento, ¿no? No es que supere a un DJI FPV Pero tiene mucha tecnología Para el momento que salió fue espectacular Y hasta el día de hoy no, hay, no, han, no han dado una sorpresa como dieron el día que sacaron el Spark. Así que bueno, tener cuidado con todas esas cosas que les dije Y voy a ver qué hago O me voy a tener que ir a otro lugar o voy a esperar un momento aquí Total, no cuesta nada estar aquí como, bueno, un día espectacular Siempre estas cosas, eh, en algunos casos, es mejor hacerlas acompañado, ¿no? Tener alguien que grabe, tener alguien con quien conversar, pero bueno, los que conversamos hace mucho tiempo con nosotros mismos o con. O bueno, en mi caso con Osvaldo, que es el que me hace los sets, es el que prepara la vitamina y todo eso. Eh, Bien, no tener a alguien, ahí se ve perfectamente como hay una marca de agua a ver si se llega a ver en la cámara que esta es una zona que, bueno la he hecho nadando ¿no? ya me conocen que yo todo esto lo hago, lo hago buceando, nadando haciendo snorkel, eh, etcétera en el kayak, pero se ve una marca ahí hay una marca en el agua, muy clara que ahí es donde está yendo toda la presión de agua si nos tiráramos ahora hasta la marca nos llevaría muy fácilmente a la izquierda Y bueno, se está, está muy crespo todo, mucho viento Vamos a ver si calma, hago un vuelo Igual el Mini sí que lo puedo soltar y hacer algo me voy, me voy a animar con el Mini, lo voy a soltar y lo voy a mandar No hay ningún problema Ya el Spark es otra cosa porque ya digo, no sé cómo están los motores Pero con este vientito puede que haga un vuelo con el Mini Si baja un pelín, lo vemos Connor, para tu dron. ¿Qué vamos a hacer? Así es la naturaleza El día que hay viento, hay viento Osvaldo, ¿me trajiste algo? No tenemos café, nada, ni irish ¿Irish? ¿Irish Coffee? ¿Qué día? Ando un barquito ahí Bueno Varias cosas a tener en cuenta Tiene una pequeña rotura Que ahora vamos a analizar está sonando muchísimo el, el ventilador muchísimo vamos a darle aquí el spark voy a grabar la pantalla porque me imagino que algo va a pasar así que nada grabando la pantalla ahí tenemos el spark a ver qué dice no disponible en tu país, ta ta ta ta Aquí. Equipo. me hice desconectado, vamos a apagar el mando, lo voy a volver a encender, este dron se cayó, tuvo un golpe, tiene un problemita y vamos a ver si puedo hacer que se conecte. Me manda cualquier cosa, para control, no sé qué Continúa comprando cualquiera Bueno Me parece como desconectado a ver. No tengo datos, ¿vale? En la aplicación, pero sí que el dron está funcionando Vamos a ver Visto la desconexión, ¿no? Está habiendo algún problema Puede ser la batería O que ya esté dañado del todo Vale, en este caso es la batería Estaba con cuatro líneas Y está con una O sea que lo que voy a hacer Voy a dejar esta batería ya Fuera Las baterías del Spark mueren, ¿vale? Y es uno de los grandes problemas que tiene este dron que las baterías en algunos algunas personas han tenido suerte la batería 2 está muerta voy a guardarla y a meter una nueva batería a ver si la 1 va mejor ahí estamos a ver si se conecta La aplicación no va para nada. No me pregunten qué pasa, voy a sacar todo. Ahí, vamos de nuevo con la DJIO 4. Está conectado el mando. un intento de DJI Fly a ver qué pasa conectar aeronave ¿Mini 2? mini 2 mini 2 bueno no tampoco se puede así que nada bueno van a ver lo que no hay que hacer que es volar sin aplicación no me pregunten por qué no me deja vale pongo el spark Parece como desconectado, pero lo tengo conectado, ¿cómo sé? Porque ahí tengo la cámara y lo, lo monto. Y vuela. Está volando, pero bueno, voy a apagar esto, bueno, no tiene sentido. Varias cosas claras Está pillado el, el ventilador Y está Bastante Mal uno de los motores Siento como toca Pero vuela Y seguramente graba Así que voy a ver si Voy a hacer unas una cositas ahora Voy a, a meter el este lo voy a volar así, sin, sin terminal, dado que me está dando un problemita. No se me conecta la, la aplicación, no me pregunten por qué. Y voy a, a sacar el mini, y el mini va a grabar el vuelo A ver qué onda. Vamos a ver. Voy a parar esto para que no sea un video eterno. Acá estamos con el Spark. El Spark está teniendo problemas, como dije, de ventiladores y de un motor. Ya lo he detectado. Y ahora vamos a ver qué pasa con el Mini. El Mini, bueno, qué pasa con el Mini. No pasa nada. Pero... Vamos a encender el mando. El drone. Está en modo ATI Pero vamos a esperar a que pille satélites 4, 5 Ahí va agarrando satélites Tiene que pasar los 7, tener 9 Para que te deje volar Despega con cuidado, señal de GPS débil Porque estamos en un pozo Vamos a hacerlo de modo avión vale, Para no tener ninguna interferencia Y ahora si despegue permitido We'll <laughs> Ahí tenemos el mini grabando y aquí tenemos el spark. Vamos a ver qué pasa. Estamos satélite Ahí lo tenemos Las cosas que le tengo que hacer al Spark es eh, ponerlo de fábrica porque está modificado, está sin sensores, está con un freno a 3 metros, entonces tengo que ver. Pero volar vuela. Se escucha que está tocando un motor. Este spark está modificado, está modificado para no avisar cuando se termina la batería. Entonces lo tengo que estar mirando, porque las baterías del spark se queman enseguida y empiezan a dar problemitas y bueno. está frenando un poco tardío pero bueno hay que saber lo que, lo que se vuela no la verdad no miré si tiene tarjeta de, de memoria pero voy a sacar unas fotos y después tengo que ver por qué no se conecta el teléfono 所以 so Headshot.